Que quiere tratar, ¿verdad? Pero yo quiero que tú me permitas, con tu anuencia, hacer un comentario de entrada. Ah, mal, margen. Sí. ¿Cómo decir? Y es eh, referirme a la actitud que en el día de antes de ayer, un comentario eh, eh, internacional, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, Como sí. acostumbramos nosotros a hacer. Sí, sí. En el día de antes de ayer, la actitud que asumió y que exhibió una vez más, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia más, grande la, potencia más la, grande la del potencia país. La potencia del mundo. Sí. En el sentido de tildar, de catalogar, de que Puerto Rico es el país más corrupto de la Tierra. Porque en lo personal a mí eso me llama mucho a la atención? Por el momento en que Trump hace esos pronunciamientos. Un momento donde reinaba o reina la tensión en Puerto Rico, producto de la amenaza de que este ciclón Dorian eh, toque tierra eh, frustración de todo, A meses, porque todavía no se acaban de, de reponer del impacto que causó la, el ciclón María el pasado año a la isla de Puerto Rico. Entonces, yo no le, mucha gente le llama a esta situación eh, coincidencia y yo quiero darle, usar el término correcto, esas son diocidencias. ¿Por qué yo digo? ¿Qué pasó con Dorian? Que se aleja de República Dominicana, se aleja pues, de Puerto qué Rico. Qué bueno, gracias a Dios que también se aleja de Puerto Rico, solo dejando lluvias y mientras más pasan las horas, eh, más se adentra a los Estados Unidos Norte de Norteamérica. Qué pena. Qué pena porque esto es una situación, es un fenómeno natural que bajo ninguna circunstancia nosotros quisiéramos que afectara a ninguna nación por los efectos eh, a su paso, de, de, ¿verdad? Que deja. Entonces, ¿por qué yo digo disidencia? Horas después del de presidente de los Estados Unidos referirse en esos términos a esta isla recién devastada por este fenómeno natural y que también reinaba la tensión. Eh, porque estaba ya eh, de frente a que otro fenómeno natural pues, pudiera tocarla de nuevo. Pues, Dorian se aleja de Puerto Rico y se adentra ya eh, esta parte de Miami, estas costas de la Florida. Ojalá, quiera Dios, que el impacto que pueda causar en la Florida no uh -huh. sea tan claro. devastador como otros, porque Oye, se espera que, que este Dorian toque la Florida y pueda ser tal vez de mayor impacto en los últimos 30 años. Claro, dice que va a ser uno de los eh, de los eh, fenómenos naturales. Más fuerte en los últimos sí, 30 los años. Últimos Ojalá y quiera Dios que se debilite al llegar también a esta zona. Pero, Pero lamentable es hago que, el comentario que, porque entiendo lo que fue muy desafortunado uh -huh. esta actitud que exhibió y que mostró en el día de antes de ayer referirse en esos términos. A la isla del encanto Puerto Rico. Así Sergio Antonio Roberto. Señores, mire, la, la, el, el ámbito político actualmente lo están dominando eh, prácticamente el Partido de la Liberación Dominicana y su corrida hacia la eh, elección de su candidato a la presidencia para el 2020, la cual tiene ahora mismo alrededor de seis aspirantes, ahora cinco, eh, a esta, a ser nominado. Para esta situación, sabemos que van a haber eh, renuncias, van a haber gente que van a, a, a comenzar a apoyar a otros que, a candidatos. Y desde el día de ayer, eh, sabíamos que eso podía, tenía de verse: que, que Amarante Baré y un grupo, y dos o tres más que. Honestamente no, no tiene ningún tipo de... Serio ahí cabe la frase de un narrador de béisbol que sí. dice, cayó el primero. Cayó el primero, estrada. como dice Franklin. No, te lo voy a dejar de tarea. No, Franklin Mirabal, mi, mi, mi amigo, mi sí, hermano sí, y mi liceita. A... Esa frase te la voy a dejar de tarea por comentarios que yo he hecho en este espacio hace eh, semanas anteriores. Sí, sí, sí. Cayó el primero. Cayó el primero, entrada. entonces, pero no cayó el primero, eh, no... no no es lo importante porque sabíamos que eso va a suceder y va a seguir escalonadamente eso. El problema es que le voy a leer textualmente qué dijo Amarante Baré. Anunciar su retiro, eh, que retira su precandidatura presidencial, Carlos Amarante Baré dijo que el PLD se ha creado en los, en los últimos tiempos una gran desigualdad interna y que en la lucha por la candidatura han entrado a la escena poderes que influyen en forma trascendental en el aspectos en aspectos en lo que él no ha eh, no estoy dispuesto a transar eso es eh, peligroso y eso te dice a ti que todo iba bien hasta que eh, el, el papá estaba Unió cuatro, cinco Para enfrentar a uno Y estaban unidos Hasta que eso que se, encontra, que se, que se consideraban Con el apoyo Del de dueño del escenario Que es el presidente de la república Licenciado Danilo Medina Sánchez En su afán de no dejar pasar A ser candidato A Leonel Fernández Reina Ha creado un huracán quizá categoría 5, más fuerte que Dorian. Porque así como Amarante va a renunciar, y por la causa que renuncia, y por lo que dice públicamente, te dice a ti que lo primero es que ya los otros aspirantes saben que el, del lado del último que entró, que es el licenciado Gonzalo Castillo, está el poder económico, que es el que vence ahora mismo a cualquier candidato porque las ideologías políticas las eh, lo, lo, lo, lo que se habla de de, de, de eh, estructuras políticas para ser candidato eh, las la condiciones para ser un candidato y eso no existe si no existe cartera existe cartera buchúa existe cartera David dadivosa, existe cartera que puedan construir reconstruir cosas ese es el candidato idóneo para en cualquier de los partidos, no solamente del PLD, PRM y cualquiera. Pero en este caso estamos en el PLD. Entonces, decir que un candidato renuncia porque se siente que lo van a abrumar económicamente, además el apoyo del presidente de la República que prácticamente le pidió a ese funcionario a que fuera a optar por esa candidatura, porque antes de, de, de, de la... De, ¿En ¿Serio? Eh, disculpa que interrumpa tu comentario. Eh, esas son las razones que expone Amarante Barret por la que él renuncia. Y atendiendo, debo decirlo aquí. Y, y, este ay, quien, y atendiendo, dice, quien, quien, quien está renunciando y, no es, sí, es. Sergio Romero. Es un Dani Lista sí, pero lo que te quiero decir, que, se, que se ha quitado atendiendo, todo. Atendiendo a mis pronósticos, sí. hecho una vez se anunciara la intención y ya materializada de que Gonzalo Castillo iba a aspirar, yo dije, desde mi punto de vista, que esa iba a ser una, una acción que iba a perjudicar grandemente a, a Danilo, uh -huh, sí. porque iba a provocar que algunos de los candidatos, de los precandidatos que ya habían, que estaban haciendo su trabajo con fines de ser el candidato, eh, eso iba a traer descontento. Y que uno o dos, uno o dos, que expresaran como ya lo hizo Amarante Baré no, hizo... Macri no, no a lo hizo cualquier candidato. Lo hizo Amarante Baré, que, que, que lo primero, sí, pero, que, sí, pero lo que, que contamos, no ha sido como los otros, sí, que han ido eh, de ambas a lado, no, sí, no, no. Amarante Baré se, eh, se ha tirado prácticamente enemigo a... a sí, pero lo que te voy a decir, Sergio, es que eso es lo que expone Amarante Baré, que es alegando mm. que sectores poderosos que se han, han, sí. se, se han incluido como precandidato ahora, eso le perjudica. Eso es lo que está exponiendo. Ahora, Amarante Baré... Tal vez se lo cree, pero todo el mundo sabe que dentro del grupo, Sergio, no iba para ningún no, lado. No, claro, claro. Es un sí. derecho que le asiste a él. Ahora, no vamos ahora a ensalzar a Marante Baré porque renuncia producto de que podía ser avasallado por el poder, pero Marante Baré, o sea, en, desde mi punto de vista, en el PLD hay dos candidatos, Sergio Romero, dos candidatos que se van a enfrentar en esta contienda de Danilo, no, no de Danilo, de, sí. de los danilistas, porque los... Lo, desde de, de de ahora y hasta el 6 de octubre, antes de llegar la, la cosa, hay una hay una contienda, entonces lo van a medir por encuesta, Ajá. que eso fue el acuerdo que llegaron. Para mí hay dos, sí. que son Andrés Navarro, Navarro y Gonzalo Castillo. El que Los está preocupado es Andrés Navarro realmente, el que tiene está estar preocupado es Andrés Navarro. Por, por, ¿Por qué? Por Porque Andrés Navarro que era, el, pres, era claro. el candidato idóneo y el Correct. candidato que tenía el carril dentro no solamente por el apoyo, sino también porque cosa de cierto carisma. Los otros van a tener que tomar decisiones no, que la, igual tomar igual la igual, pero, pero pero de eso te Y eso que... va a crearle problemas al Ahora, presidente. De la claro, República. porque entonces lo que estamos hablando es, lo que estamos hablando, yo te digo, porque eso se que se viene a ver, o sea, van a ir cayendo uno a uno, pero decir por la razón por la cual hace que los demás, que los demás que están también eh, Digan, pero ven acá, este juego es desigualdad. Hay no, porque de... no es mentira lo que yo... Es cierto, ahora, ahora que, que esa no sea... De... Que esa... No, no. Ahora, hay que felicitarlo, mira. porque es una, una manera de, de decir eso. Pero, y, mira, quedar, pero, que, y quedar bien parado. Pero lo que pasa, Víctor, si, si yo te he defendido toda la vida, y tenemos un grupo que te defendemos toda la vida, y fuimos lo que, al final, que como tú decidiste a no hacerlo, pero tú ensalzar a otro que entre al escenario, cuando yo... Cuando yo he, he, he, he, he, he luchado, he, he sacado, he salido en el periódico eh, hablando mal, eh, lo que sea, Mario, un, buscándote un, enemigo. Un señor que lo más probable que no lo hubiese pasado ni por la mente tal vez sí. estar ahora mismo. Exactamente. ¿eh? Entonces, entonces saltando, después, que, después que tú sangras y tú en un proceso pierdes el pellejo, Aparece un Don Juan de los Palotes, ¿Y un carajo a la vela, y recibe todo el apoyo, tanto económico como también el apoyo del presidente. Entonces va a crear esa enemistad en esos cinco que estaban ahí y no van a sentirse lo que bien. Yo te estoy, lo que yo siempre he dicho, pero ¿cómo le va a decir el presidente Danilo Medina a Francisco Domínguez Brito, al mismo Amarante Barret, a Andrés Navarro y a los otros que están, eh, también que le va a decir claro, que mi apoyo va a ser oh, oh, a una gente que, oye Ya vas a yo. Está, o sea, no, no, no, hay, no, hay, no hay lógica. Y eso tú, y tú por lo eso era, en Por cada... eso era mi planteamiento en ese momento: que y... es una situación buscada va, por muchos problemas. El hecho de meter a Gonzalo Castillo Emma, en esta Eso, Danilo, honestamente le voy a decir: eso aumentó la posibilidad de que Leonel Fernández sea el candidato. De la Partido de la Liberación Dominicana. Se lo digo desde hoy y es así. Porque si tú te fijas, están así, que lo sienten así los, los, los eh, precandidatos de Danilo. O sea, no estoy mencionando a Leonel porque Leonel era aparte. Los precandidatos de Danilo ven. Señores, aquí en Macorís, en el acto que hizo Gonzalo Castillo, estaban todos los, los danilistas, ¿era? Todos los aspirantes, los danilistas. Sí, porque era de los Era de, de, de, de Danilo, entonces. Entonces no es, ah, tú tienes cinco hijos y le das toda, toda la herencia a un solo Tú le das la herencia a todo, a un solo ¿Qué van a venir a buscar los otros aquí? Dime, que vengan aquí a Macorís ahora no, que venga Domínguez Brito a Macorís Que venga Andrés Navarro a Macorís No va a encontrar nada porque yo lo vi a todito En un acto ahí, a todos Los dirigentes, de, de nada más vi los que no son de Leonel Después a todos entonces, bueno, el asunto es serio, que las cosas se, en la medida que pasan los días se van calentando más a lo interno del PLD. Cayó él, el primero, ahora oye, se está la expectativa. ¿cuál el, cuál Danilo a le aseguró el triunfo a Leonel Fernández a la precandidatura con ensalzar, con estimular a Gonzalo Castillo a entrar último al escenario. Así está. Recordarle que autopresto es donde es fácil tomar prestado.